Nancy tenía una, tiene, tiene una heladería en Quilmes. Decidió dejar eh, el auto estacionado frente a su local, pero se olvidó de cerrar no. la puerta. No. Y no. lo que sucedió es que la robaron. Y vos vas a decir, pero eso pasa siempre. No, esto tiene un condimento especial. Mira el video. A ver. Ahí está en la camioneta de Nancy. Ahí está el hombre que le va a robar y ahí está el nene de 7 años que acompañaba a este hombre. Ahí está, entra, está saliendo, vos fijate, sale con las cosas, la cartera del nene. Ahí está el nene de 7 años. El nene de 7 años, el padre de 28, que se va ahí con va. las cosas, el nene haciéndole de campana. 7 años. 7 años. No, mirá esta imagen. Nancy se no, no, no, no. da cuenta, habla con la... Llama rápido a la policía, a tres cuadras lo encuentran a este hombre, lo atrapan, lo tiran boca abajo, lo esposan. ¿Y quién estaba mirando esa el imagen? El nene. El nene, sí. el nene de 7 años. Vamos a verlo de nuevo, lene. fíjate. Estaba con el nene, ahí va. Se da cuenta que el auto tiene la cartera adentro, mira. Lo abre. Salió a robar con su hijo de siete años. Agarra, ahí al costadito vale. está el nene, ¿eh? entra, sí. ahí sale, agarró la cartera de, de Nancy. Fíjense, el nene estaba ahí atrás del árbol haciendo de campana y le dice, salgamos ahora. Y se va corriendo el nene y después va corriendo claro, el, el va padre corriendo. de claro. eh, 28 y, y, años. Y la imagen es muy dura. Esta imagen, Esta imagen él, es tremenda. Digo, bien por es Nancy triste. que tiene, recuperó sus pertenencias, sus cosas, se atrapó al ladrón. Pero a mí me parte el corazón sí. Ese nene de siete años Esa imagen no se la borra más no Esa, y ahí, esa imagen eh, lo tendrá digo, ¿Qué sí. piensa de su padre? ¿Sigue siendo un ídolo? Porque los padres son nuestros ídolos Le está enseñando ídolos. a robar Le está enseñando a robar Porque sí, lo primero no me, lo que me. le dice es Hacé de campana atrás del árbol Y, avisame. y después ah, avísame claro. y, y si no pasa nada dice Ahora salimos corriendo claro. Es tremendo no, es, es algo peor Un nene que es, debe estar es, el colegio no claro, claro, los niños aprenden Como bien mencionás y para él es normal. Entonces, ¿qué va a hacer ese niño cuando sea adolescente, cuando sea adulto? Mm. Porque robar para él. ¿Va a ser normal porque su padre robaba? Sí, y lo que va a ser normal también, es porque la causa termina sí. siendo hurto. Claro. Hurto. Lo que va a ser normal es que el padre Sale, mañana ¿no? claro. o pasado ya sí. está afuera. Y lo más claro. probable es que sí. vuelva a robar. Y lo Obviamente. más probable es que... ¿Pero qué se hace con este con el menor? El... Digo, ¿qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se modifica eso? ¿Son generaciones perdidas? Lo que habría que hacer con este menor en realidad es que se ponga un, un asesor de menores y ver si el lugar en el que está viviendo con este padre es el lugar indicado mm. para eh, su crecimiento. ¿no?